chicos sale disparado fuera del mapa o sea es una brutalidad y mirar o sea aquí veis como que está fuera del mapa justamente está sigue en partida pero es que ni se le ve lógicamente no te van a poder matar porque es que literalmente no te ven muy buenos chavales yo soy Bissix y hoy estamos con un nuevo vídeo de fortnite hoy chicos la verdad que puede quedar uno de los mejores vídeos del canal y de esta temporada de fortnite básicamente vamos a ver cosas muy curiosas que a la gente le han pasado en Fortnite, bug como Por ejemplo, ganar la partida En Fortnite, ganar todas las partidas Que os imaginéis, es decir, vosotros ahora vais Jugáis una partida y tan ricamente A lo mejor quedáis eh, primero Tercero y demás, pues es que hay gente Que ha utilizado un bug para ganar Todas las partidas, todas Literalmente, que si bugs En las mochilas y las capas, que no hemos tenido Hacer nada, meterse debajo Del mapa y matar a todos los jugadores Cuentas de desarrollador de Epic Games Con un billón de experiencia, o sea, Básicamente una ida de olla este vídeo Así que nada, antes de empezar con toda la chicha de este vídeo Simplemente comentaros que básicamente estamos haciendo un sorteo en el canal Y si queréis participar acaba este jueves que viene, de la semana que viene lógicamente Y si queréis participar en este sorteo de mil pavos Pues básicamente lo único que tendríais que hacer es pegarme un buen like en este vídeo Comentarme algo positivo Y por último estar suscritos al canal con las notificaciones de todos los vídeos activados no solo las notificaciones de los vídeos más importantes Porque es que Youtube te va a notificar los vídeos que él quiera Así que chicos, vamos ya ahora mismo con la chicha de este vídeo Este vídeo la verdad que es bastante interesante Entonces, vamos a ir primero con algo que pasó hace relativamente poco tiempo Que nos pasó a todos los jugadores que teníamos ciertas skins o ciertas mochilas en Fortnite Básicamente, seguramente a los que pudisteis jugar en esa época Que época lo digo de hace tres días porque es que literalmente este bug... Estaba hace nada, pues básicamente Las skins, las partes de abajo De las skins que tenían una especie de capa O que tenían simplemente como Unas telas, pues básicamente la parte De abajo de estas skins se bugueaba, o sea No tenía ningún sentido y simplemente Era como se quedaba estático Simplemente eso era como si fuera Aparte de la skin y es que tú hacías Los movimientos, saltabas y demás Y esa parte justamente de esa skin La parte de abajo de las chaquetas o de las telas Como estaba diciendo, pues era como Que se quedaba estática, iba todo el juego contigo pero no se movía tú saltabas y básicamente era como algo que se quedaba ahí no se movía justamente con la chaqueta o el personaje y también esto le estaba pasando a la skin de deriva, como veis en la imagen básicamente la parte de abajo de esta deriva está como desplazada como si fuera un corte limpio que hubiéramos hecho con el photoshop, como si estuviera esta deriva photoshopeado y básicamente esto era lo que pasaba en el juego si no lo sabíais y eh, el tema es que deriva básicamente cuando hacía un baile, por ejemplo El que saltaba y hacía una pirueta Esa, justamente, esa parte de deriva Es que se quedaba estática, no se movía Este bug, como os estoy comentando Es que lo teníamos la semana pasada Y era bastante impresionante También pasaba con el tema de las mochilas, las capas Que eh, estaban en una forma estática No tenían esos movimientos Esas animaciones que tenían en un principio Las capas, básicamente yo tenía La capa del presagio Y es que estaba literalmente estática No se movía, no tenía animaciones como, como si fueran las ondulaciones cuando saltas y demás, simplemente estaba estática, así que nada chicos, vamos a pasar con el siguiente bug, que este es bastante más impresionante porque vamos a hablar de un chico que gana todas las partidas mediante un bug que ha pasado con las grietas, no sé si os habéis enterado, si habéis jugado a Fortnite justamente ayer, pero es que básicamente desactivaron las grietas que tenemos en el juego, ya sabéis que tú entras es un portal y sales por arriba como si fuera un ala delta y puedes. Abrir toda tú a la delta y irte Pues eh, lejos de la posición en la que Estabas, entonces, estas grietas fueron Desactivadas ayer debido a un Error que había con estas grietas ¿Y ese error cuál es? Porque yo me he encargado De buscarlo, pues básicamente había gente Que utilizaba una especie de bug para Teletransportarse hasta el infinito Más allá del mapa De Fortnite y conseguían pues eh, Quedarse ahí toda la partida y Ganar toda la partida, o sea Vamos a ver ahora el vídeo y lo vais a ver Más claro, rápidamente antes de que os os pongo a este vídeo, o sea, es el bug Más extraño, más hardcore que he visto Es ganar todas las partidas De Fortnite, simplemente os quería decir que si Queréis más vídeos de este estilo, más Bug, más cosas curiosas que subimos Al canal, casi casi a diario De Fortnite, pues simplemente Suscribiros al canal, pegarme Un buen like en este vídeo y comentarme Algo positivo que queráis que traigo O lo que os, os ocurra, vale, pues Ya estamos por aquí en este vídeo del Compañero que tendréis todos los créditos en Descripción, básicamente lo que han hecho es que son dos compañeros, están jugando En dúos y han cogido dos Bugis, están haciendo como una construcción encima De una grieta, no me da tiempo ni a comentar porque Es que ya lo van a hacer, aquí lo está explicando Justamente en las letras de abajo Se chocan justamente delante de la grieta El chico sale disparado fuera del mapa O sea, es una brutalidad Y mirar, o sea, sale tan disparado Fuera del mapa que es que literalmente Mirar dónde está el mapa ya ni aparece Y es que se le queda la pantalla así En un momento hemos visto que le ha dado Un poquito de vida a el Chico, Justamente porque la tormenta lógicamente tendrá un límite para quitar vida Y aquí veis como que está fuera del mapa Justamente está sigue en partida pero es que ni se le ve Básicamente es como si estuviera en una zona aparte del mapa Pero que sigue vivo en la partida Aquí el chico también nos está explicando que básicamente es muy largo el vídeo Y que a veces no te van a contar las victorias Porque lógicamente no te van a poder matar Porque es que literalmente no te ven Entonces las victorias dice aquí el chico que a lo mejor... Eh, te pueden contar y a lo mejor no la mayoría de veces sí que te cuentan y a tu compañero sí que le cuentan siempre y ahora aquí como veis la tormenta se está estrechando aquí veis lo mínimo que queda y básicamente el tío se está riendo en su cara porque es que fijaros dónde está y el otro pues está intentando buscarlo a ver si está por arriba además se cierra todo el círculo no queda absolutamente nada en lo que se pueda refugiar el otro chico que está jugando contra estos y eh, es que no puede hacer literalmente nada el chico este gana la partida no sabe el otro dónde está Y es que es lo más random que he visto Es que literalmente se tira buscando Construye, demás eh, Aquí muere, lógicamente, porque en la tormenta Le hace daño Y pues aquí el chico gana la partida Lógicamente, porque es que no le puede ver Ni matar, pues parece ser que en base A este vídeo y a la brutalidad de lo que es Este bug, porque no es que digas Un bug que puedes atravesar una pared, no Es que es un bug que te permite ganar Todas las partidas y ser literalmente Inmortal, pues parece ser que Epic vio el vídeo de este chaval que subió Era básicamente un tutorial para que Más personas lo hicieran y la verdad Que no estoy muy acorde con esto porque es que Esto estropea la jugabilidad del juego Bueno, el tema, Epic vio el vídeo De este chaval entonces decidió Quitar las gritas por unos momentos Por unas horas y arregló este Bug y ya ahora mismo esto no se puede Hacer pero es que lo que pudo hacer este chaval Fue ganar todas las partidas Que había jugado, vale chicos Y ahora vamos a ver otra cosa curiosa Sobre este vídeo, la verdad que no sé si se podría considerar un bug porque es en sí dentro de una cuenta y básicamente vamos a ver lo que sucede en las cuentas de desarrollador de los trabajadores de Epic ya sabéis que por ejemplo en Clash Royale la, los desarrolladores se podían poner muchísimas gemas, se podían poner todas las cartas legendarias al máximo como si fueran servidores privados eh, las cuentas de los desarrolladores de Clash Royale para que pudieran probar todas las cartas y demás, pues básicamente en Fortnite pasa lo mismo, fijaros en esta imagen que he podido encontrar de un chico que también tendréis su canal en descripción Y todo eso, siempre los créditos Y fijaros chicos, porque es que básicamente Aparece la cuenta del de trabajador de Epic, por eso que pone Entre corchetes o no sé cómo se llama Eso que pone Epic y luego pone Su nombre, aquí aparece una skin antigua Que supongo que estos desarrolladores Tendrán todas las skins y la mochila De la nueva skin que hay en la tienda Pues lo más curioso sobre esta cuenta Es el porcentaje de potenciador Que tiene para él y para sus compañeros Que juegan con él en la lobby porque es que fijaros tiene un billón de experiencia, de potenciador de experiencia, es que es una brutalidad, yo la verdad que no sé lo que es jugar con este chaval, no sé si es que te metes en la partida, eh, matas a un tío y de repente subes al nivel máximo del pase de batalla, es una auténtica brutalidad Como digo, esta cuenta de... Esta es una cuenta de desarrollador Es una cuenta de un trabajador de Epic Games Y, lógicamente, se puede poner cualquier skins Se puede poner eh, el nivel que quiera La experiencia que quiera Es decir, tiene todo desbloqueado Porque es que, básicamente, se dedican a probar Las cosas nuevas que hay en el juego Y las próximas cosas que van a llegar O sea, el quien tenga una cuenta de desarrollador Y no sea un trabajador de Epic Games Es que es totalmente un afortunado Madre mía, chicos Chicos, no sé cómo estaréis después de haber visto Estos bugs, estas cosas curiosas Que han pasado en Fortnite, sinceramente Mi bug favorito El que me ha vuelto totalmente loco Ha sido el segundo que hemos visto El que se teletransporta el chico El carrito de golf, gana Todas las partidas, menos mal Que ya esto no se puede hacer, porque es que Es una locura, si ahora mismo vemos En todas las partidas que no nos encontramos Al último, porque está haciendo esto No sabemos dónde está, se ríe De nosotros, como básicamente a hecho este chico y no ganamos ninguna partida más, menos mal que épica ha parcheado esto, ya no podemos hacerlo, pero es que sinceramente viendo así el vídeo es de las cosas más interesantes que me he encontrado en Fortnite, así que chicos, como ya hemos comentado, si queréis más vídeos de este estilo más bugs, más cosas curiosas, que es que el canal ahora mismo está petado a cosas curiosas y más que vamos a traer, pues simplemente suscribiros al canal si queréis más vídeos de este estilo pegarme un buen like y comentarme algo positivo, así que chicos Chicos, no tengo nada más que deciros, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido Y nos vemos en el próximo vídeo, que puede ser nada, mañana o pasado mañana Nos vemos en el próximo vídeo Adiós